Nunca le des la llave de tu vida al ego. Reconócete como quien eres, un ser divino, ilimitado, lleno de poder interno. Acuérdate que lo que crees, creas, así que reconoce esta sabiduría que está ya dentro de ti.